hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal el día de hoy voy a compartirles un feel en seis seisillos que personalmente me encanta mucho así que les invito a que se queden ahí en el video y puedan verlo y aprender conmigo un abrazo para todos Bueno, yo les voy a esto editar esto va a ser como complicado. Acabé de tocar el fill eh, de varias maneras acompañadas de un groove y en el, en el caso les voy a dar la orquestación, las figuras rítmicas, la partitura y ya depende de ustedes y de su creatividad cómo quieran orquestarlos. En mi caso. Me he estado probando y he encontrado algunas opciones que personalmente me gustan, se las voy a explicar más adelante, pero la idea es que ustedes puedan desarrollar su creatividad a partir de las herramientas que yo les doy. Entonces, la primera parte sería una corchea y tres seisillos de la siguiente manera. Ok, ese primer golpe va con el bombo, lo pueden acompañar de un platillo, eh, yo utilizo mucho el hi-hat, me gusta mucho el hi-hat porque lo dejo abierto y da como ese espacio eh, de que la corchea no suene tan sola sino los platillos ahí rozando de la siguiente manera. Ok, entonces sería básicamente esa una de las maneras que yo utilizo. Como les digo, pueden utilizar un platillo, un crash, un splash, ya es a medida que ustedes quieran. La siguiente parte, ya de ahí en adelante comenzamos a trabajar sobre seisillos. Entonces la figura rítmica que vamos a trabajar siempre van a ser seisillos, orquestados de la siguiente manera: va a tocar el primer y el segundo pulso de este compás. Ok, entonces esas serían algunas de las maneras como los combino, súper importante, los acentos. Yo lo que hago es que las notas que en el redoblante que no van acentuadas, pues trato de bajar un poquito el volumen y no utilizo rimshot. En las acentuadas utilizo rimshot. Ahora, la tercera parte de, de este seisillo sería la siguiente, entonces va a tocar primero, segundo y tercer tiempo de este compás. Ok, entonces enseguida lo que haría se, eh, sería un, el six stroke roll, no sé si ustedes lo conozcan, si no, los voy a explicar aquí, que es de la siguiente manera. Ok, entonces ese sería, ese sería el seisillo que agregamos al final, hay varias maneras de orquestarlas, en, de, en algunos, digamos, algunas veces yo hago los dos últimos golpes en los platillos, o si no los hago en, el tom, en los toms, ya les voy a explicar de qué manera entonces voy a tocar todo el, gru, todo el feel de las varias combinaciones que personalmente me gustan mucho y pues ya ustedes deciden cuál escoger y lo que les digo es muy importante y la idea, es que, la idea de esto es que ustedes desarrollen su creatividad en base a lo que yo les doy entonces sería muy genial que ustedes hicieran sus videos, los montaran en una red y me etiquetaran y yo los comparto de una, algo así Ok chicos eso sería básicamente todo el fill con sus cuatro partes todo está en seis sillos entonces funciona muy bien para estar tocando un compás en un compás un group con una subdivisión binaria y meter un break o bueno ese fill en una subdivisión ternaria sería increíble. En seis sillos. Así que no sé qué, no sé qué. qué.